Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y como ya es tradición en el canal, nos toca hablar de lo mejor que nos ha entregado la animación este año 2020, las mejores películas, temporadas, momentos, canciones y más, así que comencemos. Comenzaremos con las películas animadas más resaltantes del año según mi opinión, y la primera mención es para Wolf Wolfwalkers, producida por Cartoon Saloon y estrenada en Apple TV+. Esta animación nos ofrece una fantasía épica y etérea. En una época en la que reinan la superstición y la magia, los lobos están considerados como una fuerza demoníaca que debe ser eliminada. Robin es una joven aprendiz que viaja hasta Irlanda junto a su padre para erradicar al último grupo de lobesnos. Pero la situación cambia cuando Robin salva a Mev, su amistad la lleva a conocer el mundo de los denominados Wolf Walkers. Uno de los primeros estrenos Disney de este año sería Onward, una producción de los estudios de Pixar. Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfoot, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo, ya que desean pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños. Mayormente comparado con Full Metal Alchemist, que no entiendo por qué, y lleno de referencias a los juegos de rol, este mágico filme es una opción para ver un fin de semana en familia. Volviendo a las plataformas de streaming, tenemos Más Allá de la Luna, de Glynn Keane, veterano de la animación de Disney, quien nos presenta a Fei Fei, una joven brillante que, impulsada por la determinación y la pasión por la ciencia, construye un cohete para viajar a la luna y demostrar la existencia de una legendaria diosa de la luna. Uno de los estrenos más esperados del año fue la película de la serie animada Escandalosos. La misma estuvo primeramente solo disponible en Amazon Prime Video, pero poco a poco logró lanzarse en televisión por todo el planeta. Dicha cinta nos trajo el final definitivo de la serie. Y aquí, cuando su amor por el internet va demasiado lejos, Pardo, Panda y Polar, Deben emprender una aventura salvaje y peligrosa para escapar de un enemigo que amenaza con separarlos. Recientemente estrenada en Disney Plus, la Navidad nos trajo un hermoso filme donde conocemos a un músico que recientemente cumple su sueño de presentarse musicalmente, pero tiene un fatal accidente por lo que su alma se separa de su cuerpo, por lo que debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que no le interesa el mundo terrenal. Pasando al mundo de las series animadas, tenemos el final de lo que fue Bojack Horseman, en mi humilde opinión la mejor serie animada para adultos hasta el momento. Su sexta temporada recibió un gran reconocimiento, manteniendo una calificación de 96% en Rotten Tomatoes, en especial su episodio nominado al Emmy The View from Halfway Down, un episodio muy filosófico desarrollándose alrededor de las preguntas fundamentales de la vida y lo que sucede después de la muerte. Calificado por la crítica como uno de los mejores episodios del mundo de la animación, es una joya infaltable. Continuando con la misma línea, tenemos Midnight Gospel. Esta animación sigue a un podcaster espacial llamado Clancy, quien con un simulador de multiversos se ocupa de entrevistar a curiosos seres que viven en mundos alternativos. Para verla, debes saber que el tema central de la serie son los temas que expone a través de las entrevistas, mientras que la animación sirve como complemento visual. Aquí, tienen conversaciones controversiales sobre las drogas, la vida y la muerte. En el apartado de Nickelodeon, creo que lo mejor fue el estreno de la serie animada para Netflix, Glitch Text, donde seguimos a dos adolescentes que trabajan en una tienda de videojuegos como portada para su verdadera misión, cazar monstruos digitales que han cruzado al mundo real. En colaboración con DreamWorks, este año también vimos el estreno y el final de equipo And the Age of Wonder Beast. Aquí, una chica que ha crecido ajena al peligro se abre camino en un mundo de animales mutantes, donde emprende una búsqueda por lograr volver a casa con la ayuda de unos amigos muy peculiares. También este año vimos lo que fue el final de Shira Princess of Power, animación que relata la historia de una huérfana llamada Dora, quien deja atrás su vida en la horda del mal cuando descubre una espada mágica que la transforma en la mítica princesa guerrera Shira. Continuando con Netflix, también este año disfrutamos de Carmen Sandiego con un episodio interactivo llamado To Steal or Not To Steal, además de su regreso con la tercera temporada de cinco episodios, donde Carmen ha estado fuera de la red durante semanas y meses buscando pistas sobre su madre, mientras que Vile establece su base en Escocia enviando a nuevos agentes específicamente entrenados para capturar a Carmen. Quien sí llegó a su final fue Tales of Arcadia, con una tercera entrega de la trilogía llamada Wizards. Esta es la primera y única serie limitada de la franquicia que explora los orígenes mitológicos del mundo y presenta a un nuevo protagonista, Doxy Casperan, un antiguo aprendiz del legendario Merlín, quien fue olvidado durante siglos y ahora está ansioso por demostrar su valía como hechicero a los ojos de su antiguo maestro. Después de 7 años en transmisión por Cartoon Network, este año Steven Universe llegó a su final con su última temporada, Gordo Mamón Futuro. Aquí, humanos y gemas coexisten en armonía después del final de la guerra entre Crystal Gems y Homeworld. Sin las amenazas de los diamantes o las gemas corruptas, Steven debe lidiar con los desafíos cotidianos que aún acompañan su vida pacífica y cuestionar sus nuevos objetivos de vida, como ser vegano, tratar mal a sus amigas y ser odioso. Otro estreno fueron los muy esperados últimos cinco capítulos de la cuarta temporada de Rick y Morty. Además, su episodio The Bad of Acid Episode ganó el premio Emmy en la categoría de Programa Animado Excepcional, superando a nominados como Boyack Horseman, Big Mouth, Los Simpsons y Bob's Burgers. Debió ganar Boyack... Continuando con animación para adultos, en septiembre tuvimos la segunda temporada de Hardy Queen. En esta ocasión conocemos mucho más de su universo, personajes del universo de DC y se afianza su relación con Poison Ivy. Además, se hizo un anuncio de que el programa se trasladaría permanentemente a HBO Max luego de la reestructuración de DC Universe. Pasando al mundo de Disney, tuvimos uno de los estrenos más esperados del año con The Old House. Aquí seguimos a Luz, una niña humana que accidentalmente se topa con un portal a otro mundo, llamado Las Islas Hirvientes, que como dato curioso están construidas sobre los restos de un titán. Allí conoce a Eda, la dama búho y su adorable compañero King. A pesar de no tener habilidades mágicas, Luz persigue su sueño de convertirse en bruja, sirviendo como aprendiz de Eda. Allí se enfrentará a diferentes aventuras, formará grandes amistades y un ship inevitable. Sin dudas, una de las mayores sorpresas del año. Continuando con Disney, tenemos otro Isakai que nos sorprendió con su segunda temporada. Y estoy hablando de Amphibia. Anteriormente conocimos a Anne, una chica tailandesa estadounidense que acaba en el mundo de Amphibia, una isla tropical pantanosa llena de anfibios antropomórficos. En la segunda temporada, Anne y los Plantars hacen un viaje por carretera a Newtopia para descubrir el misterio detrás de las Calamity Box y encontrar una manera de llevar a Anne, Marcy y Sasha a casa. Quien la rompió totalmente fue el revival de los Animaniacs con Jaco, Waco y Dot, quienes volvieron totalmente recargados del humor, sátira y crítica que los caracteriza. Llenos de referencias y parodias, desde el comienzo lanzan puntas a la industria actual de la animación, el abuso de los reboots, realizan guiños al pasado incluyendo personajes de otras franquicias como Box Bunny, Silvestre o Lunatics y una secuencia estilo anime totalmente alucinante animada por Studio Trigger destacados por Animar, Kill a Kill, Little Witch Academia, Darling in the Franks, entre otros. Otro estreno del año fue Close and Note. Tres años atrás se había confirmado su estreno en TBS, pero luego de mucho silencio finalmente vimos su estreno en la plataforma de HBO Max. Creada por J.G. Quintel de un show más, la serie se centra en una pareja adulto joven con su hija de 5 años, quienes viven junto a sus amigos divorciados en Los Ángeles, California. Y hablando de HBO Max, es imposible no mencionar a Infinity Train con su segunda temporada. En este segundo libro, los protagonistas son Jesse y Mirror Tulip, quien es el reflejo de Tulip a quien conocimos en la primera temporada. Con esto nos dimos cuenta que cada temporada tendría diferentes protagonistas, como explicó Owen Dennis. Y así, en su tercera temporada, los protagonistas fueron los habitantes del vagón Apex. Esta temporada tuvo mucho éxito en la audiencia, pero lamentablemente no hay ninguna confirmación de que Infinity Train sea renovada. Y hablando de renovaciones, este mismo mes de diciembre se estrenó lo que sería la tercera temporada de Summer Camp Island, con cuatro capítulos especiales cuyos argumentos están centrados en las brujas, aliens y yetis. Mientras Oscar y Erizo se adentran más en la comunidad mágica, escuchan fábulas de amistades y descubren cómo Susie y las brujas llegaron por primera vez a la isla. Ya para cerrar la sección de HBO Max, otro gran estreno fue el segundo especial del regreso de Hora de Aventura con Distant Lands Obsidian. A pesar de que anteriormente tuvimos el especial de Vimo, la verdad no fue tan interesante. En Obsidian, un poderoso y peligroso dragón se libera de su prisión debajo del Reino de Cristal. Mientras tanto, Marceline, que ahora vive en felicidad doméstica con la dulce princesa, está preocupada por volver a visitar el Reino de Cristal, ya que este lugar guarda malos recuerdos para ella y la princesa. También exploramos en lo que sería el pasado de Marceline e incluso nos dan un pequeño vistazo de cómo se ve Finn actualmente. Otro gran estreno fue la muy esperada segunda temporada de Hilda. Después de dos años, finalmente tenemos la continuación de sus aventuras disponible en Netflix. Aquí continuamos con las aventuras de Hilda y sus amigos, muchas criaturas mitológicas y fantásticas, nuevos secretos por descubrir, nuevos personajes y mucha magia. Para finalizar, BC Pop estrenó no uno sino dos episodios de Geluba Boss. En el primer episodio vemos a Blitz, Moxie y Millie con un nuevo trabajo que implica destruir a una terrible familia terrenal. Llena de acción, fue un episodio bien recibido por los fans, pero nada como lo fue el segundo episodio llamado Lululand, aquí conocemos más sobre Stolas y su hija Octavia quienes solían ser muy cercanos, pero ahora, debido a problemas maritales, se han alejado tanto que Stolas ha decidido llevar a su hija a Lululand, un parque temático ubicado en el anillo infernal de la codicia. Repleto de un excelente repertorio musical, este episodio logró conmovernos a todos. Esto no quiere decir que no estemos impacientes por tener actualizaciones de Hasbin Hotel y alguna confirmación del estreno de su primer episodio. ¿Cuánto más voy a esperar? Antes de irnos quisiera hacer una mención especial de algunas canciones animadas que la rompieron este año, como lo fue Addicted de Hasbin Hotel, producida por Silva Hound. En este videoclip musical conocemos un poco del pasado de Angel Dust y su tormento personal y su grandiosa amistad con Cherry Bomb. También en el estreno de Obsidian tuvimos varias canciones, donde siento que las más destacadas fueron Woke Up y Monster, ambas interpretadas por Marceline y ambas de una u otra forma dirigidas a la dulce princesa. Uno de mis favoritos del año sin dudas fue el regreso de Mystery Schools con The Future. Aquí por fin nos adentramos un poco más en el pasado de Mystery y de Bibi, revelando algunos aspectos interesantes de la trama así como el conflicto emocional de Lewis y su pasado con Arthur. Si deseas saber la historia completa de Mystery Schools, puedes verla a través de las tarjetas de información en este momento. Por último, tenemos la conmovedora canción de You Will Be OK, que apareció en el segundo episodio de Geluba Boss y es interpretada por Stolas como canción de cuna para su hija Octavia. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que esta es mi opinión personal y podemos coincidir o diferir. Déjame en los comentarios cuál fue tu estreno favorito de este año 2020. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram por si quieres conocerme un poco más, al igual que en mi Twitter como Polaris76Piso. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.